Bye. Buenos días, amigas. Hago este video porque... les quiero contar. Recién vengo del médico, ni siquiera me bajé de mi carro. Estoy muy indignada. Indignada porque... en el año 2013 me diagnosticaron el doctor Adams en orden de una clínica... Me diagnosticó cáncer de tiroides, que tenía nódulos, me mandaron a hacer unas, unas biopsias que me hacía cada seis meses. Para ese entonces yo tenía un permiso de trabajo, no tenía residencia y tenía Medicare, entonces... Cada seis meses fui a hacerme unas biopsias. Yo tengo algunas fotos en mi Facebook de esos tiempos. Y empecé con inflamaciones, alergias, no sé, un montón de cosas. Eh, cuando cumplí los 45 años, me empecé a chequear mis mamas. Según la información que daban antiguamente, yo no me consideraba parte del riesgo, de la popularidad con riesgo porque daba pecho. Tenía siete partos, siete niños y le di pecho a todos. Entonces el riesgo de tener cáncer de mama era bajo. Mi alimentación era sana. Entonces no me consideré en riesgo. Pero a los 45 años comencé... Hacerme los tactos, ¿verdad? Y me hacía tacto, mis senos, las palpaciones y todo, circulares. Me paraba frente al espejo. Me hacía todo como tenía que ser. Y a los 45 años comencé a hacerme mamografías. Fui a un lugar gratuito porque no, no, es muy caro, no tenía dinero. Yo trabajaba. Y me dijeron que no me lo podían hacer, que no, que yo no estaba considerada. La cuestión es que no me querían hacer mamografía porque según ellos no veían una razón. Yo eh, ahora tengo 47 años y hace un año atrás empecé a a ver un, un hundimiento en mi seno cuando me estaba haciendo, la, me fui a bañar, me duché, me hice la palpación y vi que se hundió algo en mi seno. Entonces enseguida me fui a hacer este, estudios con mi doctora de Salt Lake City en Utah. Ella me palpó y me dijo que sí notaba un poco inflamado el ganglio. Le dije que tenía este tiroides, que tenía ganglio. Yo empecé a engordar, yo no era gorda. Y um, él me dijo que tenía el hígado graso, que comiera una dieta mediterránea y me mandó a hacer varias mamografías, que tengo los papeles aquí, al Jordan Valley Medical Hospital. En todas las mamografías que me he hecho... Las tuve que pagar porque no calificaba, me decían que no tenía cinco años de residente permanente y que porque mi esposo era ilegal, por haber un ilegal en la casa no me podían atender, que tenía que pagar, bueno, pagué, tengo los viles que muestran que no pude seguir pagando, entonces me hicieron las mamografías, las que pude pagar, yo insistí, le dije a la doctora que tenía síntomas de cáncer de seno. Le dije a mi doctora que me parecía, le pedí, un, le pedí yo la mamografía. Me diagnosticó después como de dos años, el año pasado, en julio, con fibromialgia. Yo seguí insistiendo que me parecía, porque yo empecé con todo esto en el 2016. Y ella me decía que yo tenía... Eh, que no tenía cáncer, que me mandó al psicólogo, que era psicológico, eh, cambié de psicóloga, la psicóloga se fue, me pusieron un psicólogo cubano, la cuestión es que insistí tanto y como no tenía dinero, ella no me quería seguir, me, me medicó por fibromialgia y ahí quedó todo. Pero yo seguí insistiendo que tenía algo más. Yo hacía fiebres, diarreas, náuseas, mi cabeza me dolía, mis ojos. Eh, me mandó a una cámara en el estómago, me mandó un estudio y me dijo que no tenía nada. Tanto insistí que me hizo una mamografía gratis en un camión porque yo no tenía dinero para pagarla y me dijo que no era nada. Que me llamaron por teléfono, me dijeron, dio todo bien, no tenés nada. Ahora, este, me llaman, voy a me cambié de doctor porque no me quedé con su opinión. Dije, no, no me convence, yo tengo cáncer de seno. Entonces el doctor me dijo, me cambié de doctor y este doctor empezó a hacer las cosas correctamente. Pero él... Me operaron, me sacaron el quiste en el ovario. Dicen que no tengo cáncer en el útero. Y me han dicho que no tengo nada en la cabeza y nada, pero yo me sigo sintiendo mal, sigo inflamada, sigo sin ganas de comer, con dolor en mi costado derecho. Entonces le dije al doctor, yo sé, yo siento que tengo cáncer. Y, me, y hoy me dijo el doctor, dijo, si sabías que tenías cáncer de seno, ¿por qué no fuiste? Le dije... Porque la doctora me dijo que no tenía nada, que había salido bien mi mamografía. Me mandó urgente hoy a verme para ver si... si te, me, hoy fui a la clínica, perdón que estoy nerviosa, y el doctor me dijo que su preocupación era que yo tuviera algo como cáncer de seno. Que entonces me iba a mandar urgente que si podía irme hoy a hacerme una mamografía. Le dije que sí, que yo me iba, pero me dijo que estaba esperando un llamado. Y me dijo, si sabías que tenías cáncer de seno, ¿por qué no fuiste a atenderte? Le dije, no, yo no sabía, porque la doctora me dijo que no tenía. Me dijo, ¿tenés una mamografía hecha hace menos de seis meses? Y le dije, sí. Y me dijo, porque se desapareció tu historia clínica. Yo no puedo creer que esto me esté pasando. Resulta que ahora no hay historia clínica, no hay una mamografía hecha y me quieren culpar a mí. Quieren poner el problema en mí. Como que yo sabía y dice que no hay. Quieren hacer todo como que recién pasó, como que recién se enteraron. Pero se dan cuenta que no soy tonta. Voy a buscar un abogado. Si hay un abogado viendo este video... Por favor, ayúdeme, porque no sé qué hacer. Lo único que yo sé es que vengo diciéndole hace años que tengo algo y no me escuchan. Y ahora querían pretender como que desaparecieron mi historia clínica. Y querían pretender como que ellos como se dieron cuenta que yo no soy tonta. Yo conozco mi cuerpo. Yo, hace un año, más de un año le estoy diciendo a la doctora que tengo algo y no me querían atender porque no tenía seguro y no tenía dinero. Y ahora que soy ciudadana y tengo el seguro, querían fingir todo como que recién se enteran que tengo cáncer, pero no contaban con que yo sé que yo tengo y el doctor me dice porque ellos me decían los doctores son ellos, no yo y ahora quieren poner el problema en mí y no solo tengo que lidiar con la enfermedad sino que ellos me están retrasando porque me iban a atender hoy y ahora dice que no sabe cuándo me van a atender voy a buscar un abogado lo siento, no me siento bien, alguien tiene que ayudarme, si alguien, un abogado, que esté viendo este video, le pido por favor que me ayude, que me asesore, porque no puede ser que haya tanta inmunidad, impunidad, y que hagan esto con la vida de las personas. No puedo creer, no sé si me expresé bien. El problema es que yo vengo hablando, vengo diciendo hace años que tengo algo. Fui enseguida, me atendía tiempo para evitar que, porque yo sé que un cáncer de seno se puede curar si se agarra a tiempo. Perdón, estoy entrando a mi casa. Yo sé que el cáncer de seno de mama, si es agarrado a tiempo, se puede. Lo que yo pienso es que no querían gastar. Me discriminaron o algo. Y ahora que soy ciudadana y aplico para ciertos beneficios, eh, pero ellos querían fingir como que recién se enteran cómo va a desaparecer una historia clínica. Las historias clínicas no desaparecen así nomás. Ayúdenme, por favor, a hacer esto público. Porque no estoy loca. Estoy cansada que siempre me están diciendo que estoy loca. Y si nadie me ayuda. Si a mí me pasa algo, me muero. Ya le pedí a mi esposo que luche. Yo no quiero dinero, yo trabajo por mi dinero. Ahora no hay historias clínicas, ahora nadie sabe nada. No estoy entendiendo. Lo único que sé, es que no me quieren atender y yo sé que tengo algo. ¿Cómo voy a saber yo más que los médicos? Yo lo único que sé es que... Yo tengo un pozo en, en mi mamá derecha, y que fui hace un año atrás. O antes, yo fui, yo empecé con mis síntomas, hace más de un año. Yo fui en el 2018, ¿sí? Un año atrás, van a ser dos, a atenderme, enseguida fui a atenderme. Y la doctora me decía que no, me mandó mamografía. Tengo los papeles que prueban que yo me hice mamografía donde ella me mandó. Y ahora necesito que alguien que conozca del tema y, o un abogado me ayude. Por favor, que se haga público. Gracias y disculpen.